...hemos elaborado un dulce típico del vertiar... ...que se llaman las rosquillas de la abuela. Empezamos por los huevos. Vamos a echarse el huevo. Mirad, vamos a batir ahora los huevos. Bueno, ahora seguimos echando el azúcar, echamos el azúcar y seguimos patiendo. bueno pues ahora seguimos incorporando el aceite, ahora van a hacer el zumo de la naranja, para que lo incorporemos a la masa. Bueno, ya tenemos el zumo de la naranja y lo vamos a incorporar. Pues ahora seguimos echando el anillo. Vamos a echar el anís movemos otro poquito bueno seguimos y ahora vamos a echar la ralladura de limón incorporamos seguimos echando unos anillos bueno seguimos y ahora vamos a echar la levadura, envolverla con la harina y lo añadimos a la masa bueno pues mira ya tenemos nuestras pastillas hechas así que ahora ya vamos a, a rebotarlas en harina y azúcar y ya es el último proceso